Dominio de la motivación. Motivarse y mantenerse motivado. Algunas personas creen que no hay una forma correcta de seguir un plan de motivación. Los estudios han demostrado que cada individuo está motivado por una variedad de elementos y para asegurar que se identifica el más adecuado hay que investigar un poco el dominio de la motivación. Capítulo 1. Los fundamentos de la automotivación. Quizá el elemento más importante sea identificar la dirección o el objetivo del ejercicio que se pretende realizar. Tener un objetivo claro y alcanzable en mente suele facilitar el trabajo para conseguirlo, con lo que se gana la mitad de la batalla. Lo básico. El siguiente paso importante sería estar lo más informado posible sobre el objetivo deseado. Es absolutamente esencial asegurarse de que toda la información relativa al ejercicio en cuestión se entiende y se investiga con claridad. Hay que disponer de todas las herramientas necesarias. Luego está el elemento siempre importante de tener el deseo y el impulso necesarios para llevar el proyecto a término. Sin este elemento tan importante, existe la posibilidad real de que el individuo abandone el ejercicio a la primera señal de desafío. Por lo tanto, forma parte del manifiesto de motivación considerar todos los aspectos del proceso que implicará dicho ejercicio emprendido. El tiempo también es otro factor importante en el ciclo de dominio de la motivación. Se trata de un hecho común pero muy importante que a menudo se pasa por alto al trazar el plan para el ejercicio previsto. La creación y el cumplimiento de una línea de tiempo es también un factor muy importante que contribuye a mantener al individuo motivado hasta el final del ejercicio. La cantidad adecuada de atención también debe asignarse como parte del manifiesto de dominio de la motivación. Embarcarse en un proyecto sin tener realmente el interés o la pasión y las capacidades para dedicarse a su éxito sería un esfuerzo bastante insensato. Capítulo 2. Establecer su plan para lo que quiere lograr. Una vez que la idea está claramente perfilada, debe ser compartida y comprendida por todos los que van a participar en el proyecto de principio a fin. Desde el principio del proyecto, todas las partes implicadas en la idea deben estar bien informadas sobre todos los aspectos de dicha idea. Prepare su plan. No hay que subestimar la importancia de tener el esquema general del curso que se va a establecer. Tomarse el tiempo y el esfuerzo de explicar claramente los distintos elementos implicados y obtener información en esta fase es beneficioso para el éxito del objetivo. Otro elemento vital es la definición de los distintos componentes previstos. Esto puede incluir las líneas de base que también se conocen como el rendimiento medido. Estas líneas de base suelen proporcionar las directrices para los ejercicios de equilibrio y comprobación en el marco del proyecto. También es necesario contar con elementos adecuados de gestión de riesgos, calidad, contratación y personal y comunicaciones, junto con cualquier otro elemento vital que pueda incidir directamente en el éxito del factor de motivación. También es necesario establecer roles claros en el marco del objetivo, lo que incluye definir las funciones y responsabilidades de todos los implicados. Es muy importante tener un esquema claro de lo que hay que conseguir y de quién y cómo hay que hacerlo. Cuestiones como las necesidades de la empresa, los posibles problemas que surjan, las ventajas de una rápida finalización o los incentivos para el individuo son algunos de los temas que deben discutirse y acordarse al inicio del proyecto. Un esquema más detallado puede incluir lo siguiente. Los recursos para cada tachuela deben estar bien provistos. Identificar dichos recursos. Estimación del tiempo para cada paso completado dentro del ejercicio. Estimar el coste de cada uno de los segmentos que componen el conjunto del proyecto. Capítulo 3. Cómo conseguir la dedicación. Ser realista y tener objetivos realistas es probablemente el elemento más revelador para mantener la motivación durante la duración de un proyecto. Muchas veces los individuos tienden a fijar objetivos que son simplemente imposibles de alcanzar, saboteándose así a sí mismos desde el principio del esfuerzo. Algunos dirían incluso que se trata de una forma segura de garantizar que la tasa de fallos, aunque muy probable, no sea en absoluto una debilidad por su elemento imposible. Ponte serio. Por lo tanto, mantener la dedicación es muy importante para el éxito de cualquier empresa. Los siguientes son algunos consejos que se pueden tener en cuenta para intentar que el nivel de dedicación no decaiga ante los problemas. Embarcarse en un proyecto en el que el individuo tiene cierta experiencia es uno de los elementos clave necesarios para llevar dicho proyecto al éxito final. La mayoría de las personas se desenvuelven mejor en campos con los que están familiarizados en lugar de intentar algo totalmente extraño para ellos. Es probable que los niveles de frustración sean más tolerables que disuasorios si la persona está familiarizada con los distintos aspectos que conlleva el proyecto. Mantenerse centrado en el objetivo final es siempre una buena idea. Esto ayuda a la persona a prepararse mental y físicamente a diario para las tareas que debe realizar. Se pueden colocar estratégicamente herramientas como carteles, tablas, imágenes y otros gráficos para recordar constantemente al individuo el objetivo deseado. Antes de decidirse a emprender un proyecto, el individuo debe ser capaz de comprometerse y mantenerse comprometido con él. Por lo tanto, asegurarse de que hay tiempo y energía reservados específicamente para abordar la tarea a diario es una forma de determinar el porcentaje de dedicación necesario. Este debe ser un elemento inflexible, ya que si se permite que se renuncie a él, la posibilidad de que se convierta en un hábito podría afectar negativamente al compromiso general de mantener la dedicación. Capítulo 4. El poder de los reflejos y anclajes condicionados. Acondicionar la mente y el cuerpo para que se mantengan motivados es vital para el éxito de cualquier esfuerzo. El proceso de condicionamiento estimula y provoca ciertos reflejos y anclajes predecibles esperados que producen los efectos deseados que mantienen los niveles de motivación altos y controlados. Dado que muchos patrones de comportamiento pueden predecirse hasta cierto punto, estos patrones deben tenerse en cuenta cuando se pone en marcha el proyecto. Potencia. Utilizar técnicas de anclaje para mantener el nivel de motivación alto y constante no solo es fácil, sino también aconsejable como el mérito del anclaje radica principalmente en su diseño repetitivo, el individuo encontraría pocas dificultades para ceñirse a una tarea o proceso concreto a medida que se hace más familiar y fácil. Debido a este elemento de facilidad, puede incluso motivar eficazmente al individuo para que se esfuerce por alcanzar niveles más altos y claramente alcanzables. Esto en sí mismo es otro subproducto que es positivo como herramienta de motivación añadida. Por lo tanto, al asociar las distintas facciones dentro del ejercicio para hacer que el individuo acabe encontrando cada paso menos exigente tanto en tiempo como en esfuerzo, se mantiene el elemento de motivación. El uso de los elementos de los reflejos condicionados y el anclaje puede contribuir a un montón de características positivas y consistentes, como una mentalidad mejor enfocada. Este nivel de concienciación centrado en un proyecto es beneficioso para garantizar una mejor gestión de cualquier problema indebido que surja y en caso de que lo haga, el individuo está mejor equipado para manejarlo. Poder contar con los ángulos de conexión también ayuda a mantener la motivación, a seguir enriqueciendo el impulso hacia la consecución del objetivo. Estos factores de conexión y anclaje también pueden contribuir a otras experiencias de conexión que podrían ser beneficiosas y enriquecedoras para la tarea actual. CAPÍTULO 5 CONSEJOS PARA LOS PENSAMIENTOS POSITIVOS Una de las claves para poder mantener los niveles de motivación de cualquier proyecto se encuentra en la capacidad de mantenerse positivo sean cuales sean las circunstancias. Tener una mentalidad positiva no solo es una ventaja para cualquier empresa, sino también para el individuo, ya que a la gente le gusta estar rodeada de personas de mentalidad positiva. SER POSITIVO hay varias formas de aprender a mantener una mentalidad positiva siempre. A continuación se presentan algunas recomendaciones sencillas que cualquiera puede seguir para tener pensamientos positivos. Quizás la primera recomendación sería empezar por el enfoque de la mente en un momento dado. Entrenar la mente para que solo reconozca los elementos positivos de cualquier situación o circunstancia es un buen hábito a seguir. Esto se debe a que la percepción que se forma en la mente generalmente dicta el resto de la respuesta del individuo. Por lo tanto, si la mente es capaz de procesar la información de forma positiva, hay más posibilidades de afrontar con éxito cualquier problema potencial. Estar en compañía de otras personas de mentalidad positiva también ayuda a garantizar el cultivo de la propia mentalidad positiva del individuo. Evitar que las personas negativas se conviertan en un elemento permanente dentro de las actividades diarias de uno sería un paso en la dirección correcta. Otra forma interesante de mantenerse positivo es rodearse de carteles positivos, citas, exposición a medios audiovisuales e incluso intentar memorizar algunos resúmenes o declaraciones útiles y positivas. La investigación científica probada ha demostrado que el ejercicio regular también puede ayudar a regular el equilibrio químico en el cuerpo humano y así crear la energía positiva que se necesita para mantener una mentalidad positiva. Por lo tanto, seguir una rutina de ejercicio regular sería una ventaja definitiva. La meditación y el yoga también pueden ayudar a conseguir la misma mentalidad positiva, ya que están orientados predominantemente a este fin. Capítulo 6 Lleve un registro de sus logros. Uno de los factores más interesantes que contribuyen a mantener siempre los altos niveles de motivación positiva es poder ver y reconocer físicamente los progresos y logros alcanzados. Este puede ser quizás el mejor factor de motivación de todos, porque la satisfacción que se obtiene de un proyecto completado con éxito no tiene límites. Manténgase al día. Por lo tanto, es muy importante poder hacer un seguimiento de los logros de cada uno y aquí hay formas populares que se utilizan comúnmente para este propósito. Al principio de la mayoría de los proyectos bien pensados, suele haber un plan de marketing estratégico bueno y fiable. Esto suele funcionar como una fórmula de control y equilibrio para garantizar que todo se mantenga en el buen camino. Cuando el proyecto haya concluido con éxito, sería prudente elaborar una especie de resumen que cubra los detalles de los principales aspectos del proyecto y sus contribuciones al resultado final, asegurándose de cuantificar tantos aspectos como sea posible. Compilar una carpeta de reconocimientos positivos por el trabajo bien hecho es también otra forma de poder hacer un seguimiento de los logros. Esto... Por supuesto, no solo es valioso para los futuros esfuerzos del individuo, sino que también sirve como factor de motivación. Estos reconocimientos, que sirven tanto de testimonios como de referencias, también pueden utilizarse para crear una cartera impresionante para el individuo desde el punto de vista de la experiencia. También se recomienda participar en el mayor número posible de actividades externas de alto nivel consejos de administración de la empresa, comités internos, representaciones y otras plataformas que creen la experiencia y la exposición necesarias. Después, llevar un registro bien documentado y supervisado de dichas actividades para utilizarlo como elemento de seguimiento también es útil para animar al individuo a mantener una mentalidad positiva. El seguimiento de estos logros ayuda a proyectar aún más las amplias capacidades del individuo con la intención de crear una cartera impresionante. Conclusión. Practica la concentración en el lado bueno de las cosas cuando empieces a sentir que los pensamientos negativos interfieren en tu vida. En lugar de romperte la cabeza tratando de hacer varias tareas a la vez, haz primero la más importante y luego trabaja para terminar la siguiente. Es difícil hacer varias cosas a la vez, así que intenta manejar tus tareas en bloques. Termina un proyecto y luego el siguiente para aligerar la carga. Alivia el estrés aprendiendo técnicas de meditación que te ayudarán a mantener la motivación.